El procesamiento digital de texto es una de las actividades más antiguas y comunes para los usuarios de computadoras. Incluso antes de que los sistemas de cómputo tuvieran un ambiente gráfico de trabajo, la escritura en computadora a través de primitivos paquetes informáticos mejoró en un primer momento la forma en que las personas creaban documentos. En la actualidad se ha creado una cultura de la edición, del trabajo con versiones y del procesamiento de palabras. Más allá de saber utilizar programas informáticos para el procesamiento de texto como Word, Write o Pages, los docentes deben de poseer conocimientos suficientes para el manejo de texto independientemente de la plataforma con la que lo hagan, para poder así plasmar ideas coherentes y relevantes para el lector destinatario. En ocasiones, el texto plano no es suficiente, por lo que la modificación de su estilo y formato se vuelven imprescindibles. Si bien es importante saber escribir, copiar, pegar, y cortar texto en una plataforma digital, el docente contemporáneo debe desarrollar un sentido experto para la formación de documentos. La elección del tamaño, el tipo de letra o el estilo de la fuente, dependiendo del documento que desea elaborar, es una función cada vez más común para el docente que se desempeña como editor de textos. De igual forma, la inclusión de tablas, gráficas o ilustraciones así como el formato de los párrafos de un documento, son habilidades que permitirán al docente realizar oficios, exámenes, actas de consejo técnico escolar, avisos circulares o ensayos.